Ya. Ah, bueno, esto tiene... Ya yo a hacer. Ok, excelente. Pero también tiene esto, mira. Carbón. Carbón. Esto tiene carbón para limpiar el lente y el sensor. El carbón es bastante... Hola, ¿qué tal, Fotonauta? Bienvenido a un video más de su canal FotoAprendizaje. El día de hoy aprenderás, Mauro, cómo darle mantenimiento a una cámara fotográfica para que cuando llegue el momento tú puedas darle a la tuya. ¿Te gustaría aprenderlo? Sí. Vámonos con el intro. Muy bien, antes de darle mantenimiento a una cámara, debemos de preguntarnos lo siguiente. ¿Cuándo tengo que darle mantenimiento? ¿Cómo yo le puedo dar mantenimiento? ¿Y qué necesito para darle mantenimiento? Entonces vamos a responder estas tres preguntas. La primera es, ¿cuándo yo necesito darle mantenimiento? Todo va a depender del tipo de fotógrafo que tú eres. No es lo mismo un fotógrafo deportivo que a lo mejor expone su cámara a diferentes condiciones que un fotógrafo, que solo se limita a tomar fotografía de estudio también hay que tomar en cuenta con qué periodicidad pues se intercambian los lentes de la cámara ya que este es el proceso o este oh. es el momento donde pudiera entrar suciedad a lo que sería el sensor de la cámara y bueno ya sabemos el cuándo ahora sigue el cómo yo sé si mi cámara necesita mantenimiento obviamente cuando en mi fotografía pues se ve mancha suciedad de polvo o algún ruido indeseado si usamos por ejemplo un programa como Adobe lightroom en su propiedad eliminación de mancha y activamos lo que es la superposición de mancha nosotros podemos ver en este apartado si nuestra fotografía pues requiere uh, quitar o no una mancha entonces se pudiera quitar a través de este proceso de revelado pero supongo usted que usted tenga que hacer esto a 100 fotos porque una foto que tú tomas y si toma otra pues va a tener el mismo problema porque esa suciedad está impregnada en el sensor así que en esta situación pues su sensor requiere mantenimiento y bueno otra alternativa también es tomándole una fotografía a una hoja con un blanco puro eh, lo ponemos en modo Mauro apertura del diafragma sí. Sí y el número F que se usa es F22 y un ISO 100, entonces le puede tomar a la fotografía mejor, ok, muy bien, vamos a ver ahora, y bueno, no se ve aquí, pero si uh, ponemos esta foto en la computadora, podemos ver que este sensor si sí requiere, mantenimiento ya que tiene ahí una mancha de fibra de una tela y también tiene puntico de polvo entonces ya con estas dos alternativas con Lightroom y con este método podemos saber si nuestro sensor de la cámara requiere mantenimiento y bueno finalmente llega lo que ¿qué necesito para darle mantenimiento a mi cámara obviamente usted necesita lo que es un kit de limpieza que lo puedo conseguir en Amazon o Ebay y dependiendo el tipo de kit pues va a tener un precio más alto o más bajo pero por ejemplo aquí yo compré un kit básico e incluyó todo esto ah, incluyó esta perita que es intercambiable ahí está para trabajar con sensores marbles y sensores reflex vino también con esto Mauro dice que esto, ¿qué es lo que es esto, Mauro? Un insopo. Dice que es isopo, pero bueno Un hisopo Sí, hisopo, está bien, hisopo No vamos a discutir por eso eh, ¿Qué más tú quieres saber, Mauro, de lo que tenemos ahí? Una pregunta, ¿qué hay adentro de eso? ¿Qué es lo que hay adentro? Aquí hay... Tan, ta, ta, ta! Oh. ok esto es ideal para limpiar el sensor porque tiene un sistema que usted lo puede guardar y ahí se obvia o se elimina cualquier sucio o cualquier polvo indeseado a diferencia de estos que vienen sueltos aunque se recomienda usted guardarlo en una funda hermética entonces esto lo podemos utilizar para limpiar el sensor uh, de forma sutil esto también um, esto también para trabajar junto con alguna, eh, algún líquido que viene incluido. Ya esto es una limpieza un poquito más profesional, pero necesaria cuando a lo mejor hay alguna mancha que la perita no puede quitar. ¿Qué más, una qué más? pregunta, papi. ¿Qué es eso? Eso es un líquido que muchas veces tiene en su composición alcohol. Lo que se usa es para limpiar el lente o el el sensor de la cámara cuando hay alguna mancha que no se puede eliminar. Y este... Eh, lo mismo, esto es para limpiar el lente o cualquier otra cosa. Ya. Ah, bueno, esto tiene... Ya lo Ok, excelente. Pero también tiene esto, mira... Carbón. Carbón. Esto tiene carbón para limpiar el lente y el sensor. El carbón es bastante bueno para la limpieza de los cristales. No sé si usted se fija que cuando... Uh, se va a limpiar un carro y hay personas que optan por usar el periódico ¿por porque el periódico tiene tinta formada de carbón Es un mineral que no sé, así se acierta, eh, por qué da tan buenos resultados para limpiar cristales Pero esto tiene carbón Y esto es el eh, links Cleaning Paper para limpiar lo que serían los lentes ¿Y esto también qué? Esto prácticamente hace lo mismo, esto es un, un papel en esto, pero viene sellado, te lo quita y vienen prácticamente dos, uno húmedo y este sería el seco, el dry, el húmedo ya yo lo utilicé ya ya esto prácticamente es aceite, una especie de lubricante que se le pone a los lentes en los tornillos por ejemplo a este no, porque este no lo tiene pero hay lentes, por ejemplo este que si sí tiene entonces usted le pone un poquitico para que para que si le cae cierta humedad pues no se el estos tornillos y que posteriormente se puedan destornillar si no tiene esto una alternativa es el WD40 que es un lubricante que cumple con las mismas funciones Yo sé que hace esto. ya se lo vimos eso prácticamente hace, hace no lo mismo. mismo bien entonces ya que mauro sabe correctamente el uso de todos estos componentes que vinieron en mi kit. Entonces vamos a darle ah, el ah, mantenimiento. ¿Esto también trae carbón o no? Sí, claro. lo Trae el carbón ahí. Uno ahí. Y otro también ahí. Bien. Entonces ya. Bien. Sí. Ok. Ahora vamos a darle mantenimiento a la cámara. Muy bien, Mauro. Lo primero es, Mauro, encender la cámara. Y le damos un clic a menú. Y en menú entonces nos vamos a ir a donde dice limpiar... Lim limpiar dónde está dónde está limpiar manualmente hay algunas cámaras que tienen limpiar ahora y tienen otras opciones de limpieza por ejemplo la canon 6d que es la que yo tengo pues tiene una un botón de limpiar automáticamente no es recomendable porque lo que hace es, es que vibra y ya entonces si tú por ejemplo aplica limpiar ahora la cámara vive pero si la tienes en esta posición pues no te va a hacer nada lo que se recomienda es cuando tú apliques esta limpieza automatizada que tenga tu cámara pues la coloque abajo y con el lente quitado pero esta la de Mauro no la tiene así que vamos a, a usar simplemente limpiar manualmente y que lo que hace Mauro cuando te le doy aquí un, cl un clic perdón ahí ajá lo que hace es es que el sensor se queda activo, o sea, sube el espejo reflex y el sensor, ahí podemos verlo, no lo es. entonces eso es lo que hay que dar limpieza, entonces agarramos la perita, esto, eso tiene sí, que ya sepa, ok, me lo... okay. Ya limpié, ya la y ya con esto, bueno, quedó aquí un, un pequeño susto, entonces con esta, mano sol con esta que está esta ya la suya. ya okay Pásale por debajo al pasito no al pasito bueno sino al pasito al pasito para que no se ensucie así y listo ahora no y ya con esto es más que suficiente aunque veo que tiene una pequeña manchita entonces a un momentico agarra y mama. vamos a usar un sopo y un poquito de esta solución un poquito y vamos a proceder a ver si le quitamos esa marcha ¿Vale? un momentico ah, al pasito también es importante cuando activa en este modo trate de colocar la batería full de carga para que no se agote en el proceso ya que se puede cerrar inesperadamente y puede la verdad traer un inconveniente Ay, Necesito el aceite Ok, vamos a usar un poquito de este papel lens clean que también aplica para la limpieza del sensor Esto es ¿Y ya no para puedo secar Si sí, se, se puede te preocupes Maro, que si no funciona una cosa funciona la otra, bien No pasa nada vale. Y eso tiene carbón. Eso, eso no es carbón. Eso tiene carbón. Se está limpiando, muy bien. Exactamente, esa es la idea. Voy a tratar de no quitarle el lente sin ninguna razón. Porque es el espacio donde puede tener suciedad. O donde puede coger suciedad. un poquito más ya y eso quedó mauro eso quedó bien ya se le quitó la suciedad completamente eh, lástima que no se le pueda hacer un zoom aquí vamos a hacer una grabación después para que ustedes vean cómo quedó esto de limpio bien entonces una vez que yo termino esto entonces le coloco otra vez el lente chequeo si tampoco a ver, creo que no tiene sucio, pero por si las moscas también se le pasa. ¿Y que por si las moscas? <risa> siempre cuando le estemos eh, dándole limpieza al lente, siempre de forma sutil y circular. Bien. Yeah. Ok, ahora sí. Ahora sí, ya tiene una foto para ver cómo queda. Apago y listo pero dejar que se termine el video moro para explicar para entonces se sigue limpiando o sea algo sucio y prácticamente eso es todo tanto para el sensor también para el lente los lentes siempre se le recomienda que usted le compre un filtro de densidad neutra lo coloque arriba y prácticamente ese es el mantenimiento que hay que hacerle a una cámara. Si, hay, si es una mancha que no se le quiere quitar después de todo este proceso, entonces se recomienda que lo lleve a un soporte técnico. Y prácticamente eso es todo. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que no pueden comprar este kit de limpieza porque a lo mejor en su país no hay forma de comprarlo online o no lo venden en su país. Entonces en el próximo video... Te voy a mostrar cómo darle mantenimiento a la cámara usando solo recursos caseros. Ese video se va a lanzar el...